La entidad de Dione y Artesanía trabaja por la confección y calidad de sus productos con alta demanda de los pilonenses. Producimos cosas que sean eh, artículos que sean de alta demanda que no se nos convierte en inventario y ser vendido. Todo lo que se hace, se vende. Eh, nuestro principal cliente es el, el, la UVB de comercio. Este colectivo, compuesto por personas con discapacidades físicas, auditivas y motrices, se entregan cada día sus labores de confeccionar recursos de gran utilidad para los pobladores, cumpliendo los compromisos productivos con alto sentido de pertenencia. Principalmente la parte de la cestería, que es la que más nos da empleo y la producción de cesta, de, de hecho cualquier producción de, de lo que es derivado del ¿no? y como ven también aquí la parte de la, de la esterilla, esto es de recursos naturales también el, de la ova, también se teje el macizo, que son las principales producciones aquí de la... además se trabaja otro surtido pero es en la, en la madera, se trabaja la escoba, lo, en la artesanía también se trabaja la escoba, los bolsos, eh, la, le decía la carpintería, eh, varias, varios surtidos, la zapatera, el butacón que lo acabaron de ver ahí, el estante, multimuebles, colgadores de bolso, de taza, portataza. Son variadas las alternativas en medio de un escenario marcado por la crisis económica, lo que influye en la escasez de materiales. Aún así, diversifican los surtidos, promoviendo la eficiencia, sustituyendo importaciones y cumpliendo sus indicadores económicos. Vilma Vilena Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.